Hice un directo. Ahora, quiero salir de aquí ya. Oh, mira cómo se ve. Se ve medio gracioso. La, la skin con la armadura. Ahora, sí, se estarán preguntando. ¿Por qué tienes este mineral de carbón? Como si estuvieras en creativo. No es que esté en creativo, chicos. Es que este pico tiene toque de seda. Y lo que hace la toque la de eh, el encantamiento de toque de seda. Es que ca cada cosa que piques... Va a estar este en tu inventario. En tu inventario, perdón. Mejor dicho. Tal y como tú lo picaste. Ahora quiero salirme ya de una vez de aquí. Algunos centímetros más tarde. Por acá. Ya los últimos nueve que me quedan. Todos me los gasté en la armadura y. Lo que sería el pico de diamante. Los picos que he encantado, mejor dicho. Ahora se estarán preguntando. ¿Por qué no tienes el Scooby? ¿Por qué tienes esos cinco.? cinco ojos de Ender, eh, de Enderman mejor dicho. Es que como bien les había dicho en el episodio anterior o en algunos episodios eh, cuando fuimos a la, ay demonios hablen feo. cuando fuimos a la, a la aldea zombie eh, decidí matar unos cuantos Endermans ya que estaba en el desierto y ahí fue cuando perdí el escudo. Me lo destrozaron por completo. Y pues... Maté como unos 15 o 16 Endermans. De los cuales solo 5 me dieron sus ojos. Así que hay que aprovecharlo, chicos. Ya para el siguiente episodio vamos a ir a la mansión del Nether. ¿Dónde ¿Quién? quede? No, la verdad no sé. Aún no lo he encontrado fuera de cámaras. Ahí veré qué, qué onda. Ahora, quiero pausar el video en lo que se hace de noche y toda la cosa. Para que yo también me vaya preparando. A ver, me voy a llevar el... el... Lo que sería el balde de agua, ya que como ustedes lo saben... Mmm, los Endermans este, son débiles ante el agua. Así que mi técnica va a ser la siguiente. Les pego... Pongo el agua donde yo estoy y aquí me espero. Ok, no necesariamente aquí en la casa, pero... Vamos a ir a... Pues sí, vamos a ir al desierto. Se me perdió mi... Mi espada de diamante. Se me perdió mi espada de diamante. No, mi espada de diamante Creo que sí <ríe> Creo que sí se me ha perdido mi espada de diamante ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no la veo ¿Dónde está? A ver, es que tampoco me voy a encantar cosas así por encantar Hay que guardar los materiales para un futuro próximo Ahora me voy a llevar el arco Tengo solo 13 flechas El carbón lo voy a dejar aquí Eh... Los palos no sé para qué los voy a necesitar Bueno, los voy a necesitar más tarde Pero de momento, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más nos llevamos? A ver, escudo Me voy a hacer otro escudo ¿Sabes? Porque no quiero que me maten allá Vamos a hacer esto Vamos a agarrar un poquito más de madera Ahora mesa de crafteo ¿Dónde hay? Acá está Vamos por una... Por hacernos un escudo Por acá Excelente, ahora, eh, vamos a dejar lo que sería la madera por acá, y ahora el hierro, por acá, hay que ponerlo por acá, excelente, y ahora sí, yo creo que ya estamos listos para ir a, a matar a Enderman, solo sería esperar a la noche, a que a que... Eh, a que suenen las campanitas de que ya es de noche bueno que no hay ninguna campanita por aquí pero no importa voy a hacer una pequeña pausa en lo que pues en lo que ya está de noche y ahí se ven bueno chicos pues ya continuamos con esto ya está empezando a anochecer eh, me tuve que esperar mucho mientras tanto tuve que ir a matar unos cuantos monstruos que estaban por allá en la cueva donde me morí. En las ruinas de donde me morí. Ahora, tampoco quiero perderme. Simplemente es mirar hacia atrás y ahí está mi casa. Mm, a ver, voy a tratar de hacer este video lo, lo más corto posible. Porque no quiero... Que este video se haga muy largo. Ahora, si pongo esto aquí, se empieza a derrumbar todo esto. Excelente, ahora... Dios mío, pero es que no le puse tanto brillo a mi celular ¿O qué es esto? Que se ve muy oscuro Vamos a continuar con esto A ver, por favor, Endermans Aparezcan Zombies por aquí No me quiero meter con estos señores ah, Araña que no me ataca Excelente Enderman, por acá Enderman, por acá Ven Ven Enderman Enderman ¿Qué? Está muy oscuro. Está muy oscuro esto. A ver, vamos a recoger el agua. El agua, por favor. ¡Agua! Dios. Me estoy dirigiendo hacia donde están los monstruos. El agua. Agua. Necesito recoger mi agua. Por favor. Apúntale bien. Alto quítate Por favor. Agua. Necesito recoger mi agua. Eh, por favor. No. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Recoge el maldito agua. La maldita agua. Ahí está el Enderman esperándome. Toma. Por favor. El cubo de agua. El cubo de agua. No. ¿Por qué la... Ahí está. Listo. A correr. A correr se ha dicho Corre, corre, que no te atrapen Corre, corre, que me viene siguiendo el Enderman Lo escucho Lo escucho, me está siguiendo, ¡Ayúdenme! ¿O será que solo es mi imaginación? No, sí es mi imaginación El maldito Enderman se quedó allá A ver, maldito Enderman ¿No recuerdas que yo te pegué? Ahora sí hay que irnos a la casa y ahí es donde lo vamos a matar y terminar el, el episodio de hoy. No, no, no, maldita notificación. ¿En serio? No me diste nada. No me diste... Ah, ah, demonios. No me dio nada. Ok, vamos a irnos a la casa. Por favor, por favor, las notificaciones del, del Discord. Por favor, vámonos. Vamos a recoger esto. Uy, Dios mío, casi me caigo. Bueno, pues así, así ya estaríamos terminando este episodio. A lo mejor no fue, no fue que hiciéramos mucho en este episodio. Simplemente fuimos a matar a un Enderman, el cual no me dio nada. ¡Ey! Esta es la fiesta de cerdos. ¿De qué me perdí, cerdos? Dejen matar los cerdos. No te escapes. No te escapes. Excelente. Ahora vamos a ir por tus amigos. No, tus amigos los voy a dejar en paz. Ahora vamos a comer y aquí ya despedimos el episodio. No quiero arriesgarme más. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Y pues, nos vemos después. Adiós.